Estamos con un grupo poco usual, un grupo de tamborileros, normalmente el tamborilero está solo y hemos conseguido juntar a muchos. Vamos a ver cómo tocan, vamos a ver cómo se explican, vamos a conocerlos. Pues todo este grupo tan numeroso son la Asociación de Tamborileros de Zamora, la Asociación de Tamborileros Zamoranos. Y aquí estamos con Pacote, que es el tamborilero de Ferreras de Arriba. Gaitero. Gaitero. Tamborilero. Gaitero. Gaitero Dulzainero, tamborilero de Ferreras de Arriba, y constructor de instrumentos musicales. La asociación se formó hace unos años, una asociación de tamborileros, zamoranos, normalmente el tamborilero toca solo, y aquí estáis todos juntos. ¿Cuánto tiempo llevas tú en, la, en el grupo? Desde que se fundó, cinco años, que está la asociación. Cinco años, pero bueno, yo en el le llevo ya por lo menos 25, 30 años. ¿Siempre tocando solo? Sí, sí, solo. Y tú me dices que estos instrumentos los, los fabricas los tú. Fabrico, yo, parte de ellos, fabrico tambores, flauta de tres agujeros... ...y rabeles, algunos rabeles también. Y rabeles también, a ver, a mí me interesa mucho... ...vamos a hablar de la flauta, por ejemplo... ...estas flautas, ¿de qué madera sueles emplear? Esta la flauta, yo le pongo mucho de árboles frutales... ...igual me da cerezo, que, que peral, manzano... ...le pongo también encina... Eh, si puedo, si tengo madera de Engelgen, que a veces en Portugal hay madera, hay bastante de Engelgen. ¿Cómo, cómo, consigues, sí. la, ¿cómo consigues la madera? ¿Consigues eh, madera seca ya, procesada? Bueno, o... no, no, no, no hay porque la madera se coge siempre, eh, se, se busca una poda buena, que puede ser ahora ya en, fe, en febrero, un menguante de febrero es el mejor. Y luego, si luego lleva procesos proceso de secado, el secado tiene. Perdón, un eh, momento, me has dicho un menguante es que tiene que cogerse en cuarto menguante. En, en cuarto menguante. ¿Por qué? Puede ser porque la savia de la madera está abajo, está en la raíz. Entonces la madera, lo que es el tallo, está, eh, está limpio, está seco, no, no tiene la savia. Y la savia es la que la que abre la madera. Entonces al estar abajo, al no, al no subir arriba, la, la, la savia se encuentra abajo y entonces el secado y no y no, no abre la talla. Pacote, constructor de, de flautas y de tamboriles. ...estábamos con Pacote, el gaitelo de Ferreras de arriba... ...hablando de la construcción de instrumentos... ...a mí es una cosa que, que me deja alucinado... ...o sea tú coges un troncho de madera... ...y de ahí sacas una flauta... ...¿cuál es el proceso? Bueno, no, no es tan, no es tan fácil la madera... ...hay que prepararla... ...hay que, que, que medir la... ...por ejemplo la, la densidad... La, ...un poco el, el secado... ...y ya sobre ahí se va trabajando... ...y, y luego ya bueno hay que, hay que tornearla... y y ponerla en su sitio, más o menos, antes de ponerla en el torno. Pero yo, el proceso que le veo más complicado a esta flauta es el bisel. El, la, la parte esta del bisel, porque yo he hecho muchísimas flautas copiadas exactamente por otras y no me dan la afinación. O sea, para llegar a afinarla, tengo que jugar muchísimo con el bisel este. Este bisel es el del problema. Casi me. Porque los agujeros, no tiene, a mí no tiene, no, no, no tiene dificultad ninguna. Pero el problema de aquí sí. Nos dice, o según lo estaba contando, parecía que hacer una flauta era una cosa facilísima, menos no, mal no. que por lo menos el, el bisel es difícil. Es, es complicado eso. Quizás haciendo la misma medición, medirlo, medir el ángulo del bisel y el aire, el, el, el, el corte de aquí del bisel, y unas suenan y otras no. Unas dan unas notas, cosa que, que, que yo no sé en qué se basa, pero muchas veces es la casualidad de que funcione bien la flauta. ¿Qué es más complicado, hacer una no, flauta o un tambor? Es más artesano. Le pongo, yo le pongo la piel de, de cabrito, se la pongo muchas veces casi recién sacada del cabrito. Si puedo ser ¿sí? conservarla sin tenerle que hacerle ningún proceso y ella sola se seca aquí. ¿Te comes el cabrito primero? Como el cabrito, hacemos la fiesta, le damos la pátina a las, a, la, a las flautas, porque nosotros tenemos la pátina, por eso es tan buena. Mira qué pátina tienen. El, de la, del sebo, del cordero y el cabrito. Y, lo, ¿Y luego qué sientes cuando tocas tus propias flautas? Porque eso tiene que ser una gozada. Hombre, por Dios, mucho. Sí, hombre, cuando suenan bien, cuando están bien afinaditas y tienen, dan bien las notas, pues es un placer. Es verdad. Oye, una gozada. Tener aquí un grupo de, de tamborileros y que dentro de, del grupo haya alguien que sea capaz de, de construir y arreglar y poner a punto las flautas, tiene que ser una gozada. Eh, luego seguimos hablando con ellos. <música> seguimos con la asociación de tamborileros zamoranos... ...y estamos ya con, con la juventud... ...estamos aquí con Odey, hola Odey... ...Hola buenas... Eh, ¿qué, ...¿qué edad tienes tú Odey? ...tengo 19 años... ...19 años, eres de los más jóvenes de aquí casi... ...bueno junto con Andrea sí... O sea, ...tú a veces cuando Luis no está... ...eres el que te encargas de, de coordinar un poco esto ¿verdad? ...bueno, no lleva Luis el peso todo... ...pero sí, hay, hay veces que es necesario... ...y me delega a mí ese cargo... ...oye, te respetan... Sí, sí, sí, sí, somos todos un grupo, no hay nadie más que nadie y nos respetamos entre todos y lo más importante que disfrutamos tocando todos juntos. ¿Tú te has formado en la Escuela de Folclore de Zamora? Sí, yo como digo me picó la curiosidad por empezar, eh, fue mi profesor Luis y él fue el que me introdujo después en la asociación y aquí es donde he evolucionado y, y con Luis. Supongo que aparte de la música tradicional habrá otras músicas más actuales que también te gusten. Sí, bueno, es, es un mundo, se puede compaginar de todo con estas flautas, aunque parezca que solamente se pueda tocar música tradicional, es, es muy importante conocer que, que se puede tocar absolutamente de todo, se pueden hacer adaptaciones y es una forma muy divertida. Oye, pues lo mejor es que nos lo demuestres. Bueno. Venga, a ver, no, qué... no, dale nada. una, ¿qué vas a tocar? Mismamente, Becky G, sin pijama. Venga, adelante. Vamos. vamos a intentarlo. Oye, pues sí que queda bien. Pues nada, vamos a llamar a Vicky, le vamos a mandar la grabación y a ver si le ficha para su próxima gira. Estaría bien, ¿verdad? Bueno, ya veremos. <risa> bueno, muchas gracias, Odey, muchas gracias a, a la Asociación de Tamburileros Zamoranos, que es una asociación muy interesante, es un grupo muy poco usual y, bueno, muy alegres, toca muy bien. ...y nos han acogido estupendamente... ...nosotros seguimos con nuestro programa... ...como siempre, ya sabéis...